Revisando en internet buscando material para un tic sucesoral me conseguí con una interesante página la cual daba temas de carácter jurídico legal y al verla y consultarla me conseguí con algo bien curioso que además me inquietó y es el hecho que en dicha página hablaba sobre la legítima pero basándose en la legislación venezolana Pero me pude dar cuenta que el autor de este artículo dentro de esta página web estaba cometiendo uno de los errores que comúnmente cometen muchos justiciales al momento de abordar el tema de la legítima por eso hoy aquí, en el tip sucesoral, vamos a revisar ese contenido y cuáles son justamente los errores recurrentes al abordar el tema de la legítima. Ni se te ocurra darle clic a otro material si no ves este interesante micro. hija presenta tip sucesoral. Buen día, mi estimado justiciable. Yo soy Juan Carlos Ron, por si no me conoces, y te doy la bienvenida a un nuevo micro del Tip Sucesoral, la sección de nuestro canal hack que te da la orientación más sencilla en materia de soluciones y herencias, dirigida tanto para profesionales, estudiantes y público en general. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, como en nuestra cuenta de Instagram, hack Asimismo, también puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico sociaihack@gmail.com para contratar nuestro servicio de asesoría y también adquirir packs de capacitación y contenido exclusivo de nuestro canal, así como servicios profesionales de abogado. Nuestro tema de hoy ya ha sido abordado en los primeros micros del tip sucesoral, pero esto fue ya hace más de tres años, por lo que vamos a volver a tener una serie de micros dedicados a este controversial tema de la legítima y para comenzar vamos a abordar los errores más comunes al hablar de ella. Como dije en la introducción de este micro, me encontraba yo buscando información en internet válida para algún material de un próximo tip, con ocasión de algún tema referido al matrimonio y las herencias o sobre las circunstancias del cónyuge sobreviviente, tanto en nuestra legislación local como en otras legislaciones, que esto es un tema que estamos sopesando para traerlo próximamente. Me encontraba en esas cuando me topé con una página de internet de un colega abogado que tiene material jurídico legal y me puse a leer y en, primer artículo, en un primer artículo me conseguí con algo interesante que posiblemente pueda servirnos para nuestros micros pero investigando un poco más el contenido me percato que había otro artículo que me inquietó y que voy a comentar aquí a continuación el ejercicio propuesto en la página dice así y abro comillas sea el caso que María Gabriela se casa con Alberto Antonio y al momento de casarse María Gabriela tenía una casa. Procrean cuatro hijos. Durante el tiempo de casado compran otra casa y un apartamento. Luego ella muere. Cierro comillas recuerden ustedes que el caso de herencia la herencia incluye los activos y los pasivos del difunto es importante que conozcan que todo este patrimonio constituye lo que llama masa hereditaria vuelvo a cerrar comillas este vendría siendo el enunciado del ejercicio práctico hasta ahí está bien tanto el enunciado como la exposición del caso pero la parte que quiero resaltar y que me inquieta tanto como profesional como creador de contenido a nivel digital es lo que voy a comentarles a continuación y abro comillas. Ahora bien, vamos por parte. La casa que tenía la fallecida antes de casarse, el esposo no tiene lo que se llama en derecho a la legítima, es decir, que de pleno derecho no le corresponde el 50% de esa casa. Pero en cambio, si le corresponde la legítima, que es el 50% de la casa y el apartamento que compraron cuando estaban casados. Cierro comillas. Este colega menciona que la casa que la difunta compró, el cónyuge sobreviviente no tiene derecho a la legítima que él considera que es el 50% del valor de dicho inmueble, circunstancia bastante grave porque si nosotros recordamos el ejercicio, él no dice en ningún momento que hay algún testamento solamente menciona que esta persona tenía un bien antes de casarse y luego de casada compró dos inmuebles más pero en ningún momento habló de testamento por lo que se puede presumir que está exponiendo un caso de sucesión intestada o sin testamento. Luego indica que por el valor de los dos bienes que fueron adquiridos dentro de la comunidad conyugal, este colega creador digital indica que el cónyuge sobreviviente sí tiene derecho a la legítima que considera que es el valor del 50% de esa casa y apartamento. Es decir, vuelve a mencionar esta institución. Debo decir con toda responsabilidad que el criterio que él está manejando es completamente errado y esto por mencionar esta primera parte porque todavía continuamos con la lectura de este contenido y el hecho que está confundiendo el empleo de la institución de la legítima con la comunidad conyugal tal como lo vamos a ver ahora en la siguiente parte que les voy a exponer ahora abrimos comillas ahora la herencia se hará de la siguiente manera Primero, la casa y el apartamento que ambos compraron después que se casaron se valora en 900 mil bolívares. Es un ejemplo, un monto bajo para mayor comprensión. De estos 900 mil bolívares, el 50% es para el cónyuge sobreviviente, que es la legítima que de pleno derecho le corresponde. Esto no es herencia. Cierro comillas. En el ejemplo numérico que habla sobre los valores en conjunto de la casa y el apartamento adquiridos dentro del patrimonio, el autor indica que es el 50% es la legítima, que además, que de pleno derecho le corresponde al cónyuge sobreviviente y que esto no debe considerarse herencia. Estoy de acuerdo completamente, pero esto no es legítima, esto es comunidad conyugal de gananciales. En esta página web que tuve la oportunidad de conocer, la palabra legítima tiene un link para hacerle clic. Me despliega otra página del mismo autor digital, definiéndome qué es la legítima, y lo más curioso es lo que nuestra continuación abro comillas la ley indica que es una cuota de la herencia que deja a la persona fallecida que se deja en plena propiedad a los descendientes ascendientes así como el cónyuge sobreviviente pero que no esté separado legalmente de bienes o sea en los casos que hubiere matrimonio o separación de cuerpos o divorcio sin separación de bienes la legítima es solo el 50% que el testador no puede disponer, pero puede disponer del otro 50% y está en su voluntad distribuirla como quiera. La legítima es solo para hijos, los ascendientes y el cónyuge. Cierro comillas. Lo anteriormente expuesto habla precisamente sobre la institución de la legítima que el autor al mencionar que la ley indica se está refiriendo al artículo 883 del Código Civil Venezolano, que es la definición de la institución de la legítima. Todo lo que he leído hasta acá, producto de esta página web, es completamente correcto. Pero lo que no está correcto es que de esta definición el autor considere porción legítima a la porción del cónyuge sobreviviente por concepto de comunidad conyugal. Otra situación que me llama la atención es el hecho que se indica que la legítima es el 50% que el testador no puede disponer y ahí conlleva entonces interpretar que la institución solamente existe cuando existe un testamento debidamente otorgado, porque de lo contrario no se puede invocar legítima. Esta definición que aparece correctamente, lamentablemente no lo aplica en su caso práctico que ya estamos exponiendo aquí. Del caso práctico que ya hemos estado haciendo mención tantas veces es menester mencionar cuál fue la solución numérica que este creador digital da para poder recrear mejor la circunstancia que él expone y vamos a compararlo luego con el criterio técnico de este servidor. El autor lo resuelve así, abro comillas...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 bolívares legítima para el viudo y los otros 450 bolívares que es la herencia se distribuye así 25% para el viudo y esto es herencia del viudo y el otro 25% para los cuatro hijos en partes iguales en este caso específico será 75% para el viudo, 50% de legítima y 25% querida y el otro 25% para los hijos en partes iguales la casa de María Gabriela que era suya antes de contraer matrimonio valorada en un millón de bolívares el 75% de esa herencia, 750.000 es para los hijos. El otro 25% 250 mil bolívares es para el viudo. De encierro comillas. Y debo decir que esto está completamente errado en su apreciación y el cálculo numérico. Y de hecho, esto nos va a servir de base para poder hablar sobre el micro que originalmente estábamos buscando materiales y tendrá como título el 75% del cónyuge sobreviviente no existe. Y esto seguramente será un micro del TIC sucesoral que saldrá. Próximamente Seguimos con la solución numérica De nuestro colega digital Abro comillas Ahora vamos con la casa que tenía María Gabriel Antes de casarse En este caso al viudo no le corresponde el 50% Ya que aquí no es legítima Sino el 25% como herencia Y los hijos heredan en partes iguales El otro 75% Cierro comillas Yo me pregunto ¿De dónde sacó estos valores? Mejor sigamos leyendo la solución numérica Vaya caso. Pero esto continuará en el próximo tip sucesoral. No olvides suscribirte en nuestro canal y seguirnos en las redes sociales. Y recuerda siempre que las sucesiones son únicas, jamás serán similares unas con otras. Activa la campanita de notificaciones para estar pendiente de esta continuación. Nos vemos en la próxima. Esta fue una producción. De 60. impulsamos tus capacidades para multiplicar tus potencialidades.